Amigas, amigues, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, saludarles desde aquí desde Fundación La Bomba de Miel, como siempre con mi querida hermana Carlota Reina, aquí en esta transmisión que estamos haciendo dentro de nuestro mes Warhol, mes que bueno, se viene fabuloso, venimos transitando una semana muy intensa, ha sido la primera semana dedicada al Snapshot, y que hemos venido atravesando a partir de la idea de fragmentos mínimos resueltos, que es la idea con la que nos quedamos en el snapshot eh, Duchampiano, y que, bueno, nos permitió empezar a transitar este snapshot ya en torno a acercarnos a la atmósfera guarjoliana que empezamos a transitar desde hoy. Así que vamos a estar con un poco eh, de todo lo que veníamos haciendo, más nuevas, eh, bueno, ciertas cosas que vamos a ir implementando durante esta semana y la que viene. De lo que veníamos haciendo, lo que vamos a mantener eh, a partir ya desde hoy va a ser el, nuestro playlist, que lo vamos a continuar a ver si podemos terminarlo esta semana, que es una forma de ver el eh, obrar, la vida y tanto más de Andy Warhol a partir de distintos puntos de vista, ¿no? Eh, ahí te veo que terminaste. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, bueno, feliz de que sigamos con este, esta playlist, que bueno, empezó como una cosa muy int introspectiva, que nos permitía pensar desde otro lugar, y que creo que nos está dando un juego muy interesante para poder abarcar esta, esta, este mes. Sí, es un mes muy Hola, bien. querida, un común. charito. Bueno, Charo, ¿Me está, este ¿me mes es un mes muy complicado porque, bueno, fin de año, fin de año. Eh, mundial, eh, y tantas decisiones de cierre de coche. Sí, todo lo que viene, ¿no? Todo lo que implica. Todo lo que implica. Y nosotros también con la bomba de miel, que bueno, estamos atravesando este tiempo que es un tiempo de mucho proceso de búsqueda, de un proceso también muy experimental, de eh, una modalidad laboratorio que venimos, bueno, llevando a cabo desde hace más o menos tres meses y que cada vez está más intensa. Así que bueno, dentro de todo este panorama, un poco que también nuestra intención de continuar con con Warhol desde hoy, ¿no?, eh, en términos ya de la atmósfera warholiana, de, bueno, ir metiendo todo esto, ¿no?, todas estas complejidades para que sigamos, eh, bueno, haciendo esto que proponemos desde Fundación La Bomba de Miel con, la mayor, eh, con el mayor contacto, ¿no?, con la mayor conexión con la realidad, con lo que nos está pasando. Bueno, hoy vamos a ir con Warhol en el playlist que nos ha tocado hoy. Hoy nos ha tocado la crítica, eh, que bueno, vamos a tratar de desafiarnos de pensar toda la crítica, no solamente desde una cuestión de la crítica como profesional, eh, sino también desde la crítica en todos los aspectos de la vida, de las críticas que uno recibe, que a tanto nos definen a todos, y que nos generan estos fantasmas snapshot, que no nos permiten generar obra, eh, creer en el arte, nos sacan un poco la, el misticismo, la espiritualidad, las ganas de hacer arte, y, y que bueno, que, que son parte de que lo que los artistas tenemos que desafiar, que es algo que no van por escapar, es algo que tenemos que afrontar, es algo que tenemos que percibir, y que también puede ser nuestra plataforma de creatividad. Porque por ahí la crítica es algo que negamos, que queremos sacar, que queremos evitar, y que por lo general entre los artistas es lo que nos hace ser quienes somos de manera original, esto que tanto buscamos. Y creo que Warhol frente a eso fue un gran artista, un gran creativo, un gran espiritual, que pudo frente a todas esas críticas, tratar de desafiarse y encontrar maneras posibles de vivir, que no es poco, porque Andy Warhol fue una persona también que, como todos los artistas que piensan la vida, vida o muerte, ¿no? Que, están, que no es que no, no es que es algo que no es secundario, algo profundo, es algo que nos, que, nos, que nos posiciona en lugar de o todo o nada, los artistas, en eso somos poco grises. Sí, y también ¿no? ante esa situación, eh, muy apasionado con nuestra, esa toma de posición, no No es solamente que es una posición y tal, sino que además siempre es con tal vez mucho más de lo que cualquier otra persona que tomara esa misma decisión llevaría a cabo esa cuestión, ¿no? en esto de no grises, de ir a fondo, en, en todo o nada, bueno, en el arte además se, se ve potenciado por cierto tipo ¿no? de espíritu pasional que tenemos los artistas y que Warhol tenía, ¿no? que era un espíritu que hacía las cosas tal vez más grandes de lo que podían llegar a ser o más grandes de lo que um, tal vez otra persona hubiera este, manejado de otra manera para que sea. no eh, Bueno, con respecto a esto de la crítica me parece muy lindo lo que estás diciendo porque también creo que, bueno, hay, hay algo fuerte, ¿no?, que eh, venimos viendo también cómo lo, ha, lo atravesaron Joseph Boyce o Marcel Duchamp en los, otros, eh, eh, en los otros meses que hemos estado trabajando, ¿no?, en el mes eh, Bois, en el mes Duchamp. Hemos visto también cómo han atravesado la crítica cómo han atravesado la crítica, como bien decías, Carlos, todo este espectro, ¿no? Que no solamente se refiere a la crítica del arte, sino que se refiere a la crítica en general, ¿no? Y que en el arte, bueno, además tiene una eh, disciplina particular, específica, ¿no? Que es la crítica de arte. Eh, bueno, no sé por dónde querés que empecemos. A mí me encantaría, si te parece, que arranquemos por alguna, alguna lectura random... Me encanta. ¿Cuál te buscó, Fabio? Mira, a ver, acá tengo los, los libros justo. Pensaba que podríamos empezar con alguno, como por ejemplo el de Estrella de Diego, que me parece que es interesante en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, Estrella de Diego escribe un, un, un libro muy lindo, es este, bueno, ahí, ahí es, es uno azul, ahora lo vamos a ver, de... de que lleva por nombre Tristísimo Warhol. Este Tristísimo Warhol, a ver si te voy a decir cuál es el número, el código, es el A4, L5. A ver. No, ¿lo tengo yo mal? Ah, mira, este es, ah, sí, ah, L5. L5, yo puse. L5A, a ver si lo tenemos. Bueno, este es un libro muy hermoso, en primer lugar. Ahí estamos. Eh, Tristísimo Warhol, y lleva un subtítulo que siempre me gusta mucho, que siempre me gusta leerlo, que es Cadillac's Piscina. Eh, a ver. Uy, subímelo un poquito, porque no sé por qué quedó ahí con una, un cartel que dice captura de pantalla. Ahí está. Cadillac's Piscinas y otros síndromes modernos. Eh, este libro es un libro eh, realmente muy bello como objeto en primer lugar Es un libro de una edición exquisita Que digitalizado no obstante no pierde, está bastante bien Así que lo van a poder ver precioso Es un libro que tiene una exquisita manera de, de haber sido publicado Tiene una edición muy muy linda Y bueno, es un libro ¿no? que habla desde el punto de vista de Estrellas de Diego Que es una teórica investigadora de Warhol y de su trabajo, de su obra, de su vida española, ahí está, mira, y que mmm, habla de Warhol en términos críticos, pero eh, haciendo, haciendo e eco y haciendo también, si se quiere, eje, en una relación muy particular que ella tiene con Warhol, que es una relación Específicamente dada de la admiración y de cierto tipo también de frustración Porque eh, cuenta que ella, bueno, no pudo conocer a Warhol, pero estuvo a punto Y que en su fanatismo, ¿no? Eh, eso le costó un poco eh, cierto tipo de ilusión, ¿no? La desilusionó en no, no haber podido conocer a Warhol este libro cuenta un poco eso, ¿no? Cuenta cuál es la relación personal de ella con Warhol y luego cuál es su visión como profesional de la crítica, también entre tanto, ¿no? Porque bueno, ella es historiadora, es también una fuerte investigadora académica, eh, tiene también mucha eh, mucho trabajo, ¿no? Ligado a cierto tipo de cosas de sobre el presente, ¿no? Antropología del presente. Es bueno, una, una catedrática además, ¿no? de, de, es española es de la Universidad de, de Madrid, es donde ella trabaja, y ha trabajado bueno, siempre con muchos ámbitos académicos, como por ejemplo el Museo del Prado, uno de los últimos libros de ella es acerca del Museo del Prado, y lo que Estrella de Diego suma, que creo que es algo interesante dentro de estos libros que hemos presentado como, y que les proponemos ¿no? como eh, bibliografía para este mes Warhol, eh, lo que suma es esta visión, ¿no? una visión que no deja de ser académica, no deja de ser estrictamente en ese sentido eh, de una investigadora muy correcta, ¿no? pero, pero suma a ello una personalidad activa dentro de la misma investigación, suma una presencia de ella como mujer, como ser humana, dentro de la investigación. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, es que me parece que está interesante empezar con este aspecto de la crítica desde un lugar ¿no? que tiene una, eh, una versión que es bastante eh, transversal, si se quiere, ¿no? Es un, un lugar bastante transversal el que ocupa Estrella de Diego y que lo hace con muchas cosas en relación a Warhol, porque no solamente escribió este libro, sino que ha dado muchas charlas, muchas conferencias, mucho, bueno, hay muchas cosas ¿no? que ha hecho Estrella de Diego, y que luego vamos a ver otro libro también que eh, ella, bueno, hace traducción de. Eh, de algunos textos, digamos, en inglés de Warhol, y también va a ser introducción y demás. ¿no? Acá hay tres libros dentro de esta bibliografía donde está involucrada Estrella de Diego de manera muy directa. Eh, así que Estrella de Diego sobre Warhol ha hecho mucho y siempre desde ese lugar, ¿no? Un lugar que sigue repitiendo luego también en su. Manera de obrar, ¿no? Como profesional, porque el, el libro, el último libro sobre el, el Museo del Prado, está escrito también de ese, de ese modo, ¿no? Es un libro que habla de su relación personal con el Museo del Prado, ¿no? Casi un enamoramiento contado en modo de novela, pero que de lo que habla es de, la, de, de en términos críticos, de arte. ¿no? Esto un poco bueno, es. Te, eso, voy, ¿no? a leer, te sí. voy a leer la primera parte que me, me llama la atención, que dice. Quiero ser tan famoso como la reina de Inglaterra, comenta Warhol. Esta frase banal en apariencia podría estar cargada de significados. No quiere ser presidente de los Estados Unidos, ni un millonario, ni una estrella. Aspira a ser la reina de Inglaterra. Quiere en suma tener un pasado, no solo con testamento, sino con testamento ante notario. No quiere ser únicamente famoso o poderoso. Aspira a tener un pasado cargado de pasado el que reproduce en su casa, y quiere, además, ser inglés. Ajustándose al mito por excelencia de glamour en América Latina. Y empieza diciendo una historia previa a modo de agradecimiento. Dice, Me tropecé con Warhol hace muchos años, siendo aún pequeña, y por algún extraño motivo lo asocio en la memoria al final de un verano tal vez porque Andy se, se inscribe en este set de recuerdos de la infancia, unido a la revista extranjera de mi padre, y esta a su vez a una mesa negra que había entonces en la casa. Así empieza Estrella de Diego. Una presencia, ¿no?, del de ser humano analizando algo que... Cuando lo ponemos desde el lado de la crítica, suele ser siempre muy frío, ¿no? Siempre suele ser muy alejado. Con Warhol hay varias cosas que han pasado en ese sentido, claramente, ¿no? Como han pasado sobre muchos otros artistas, ¿no? Eh, y tenemos aquí, además, en, en la bibliografía, ¿no? Que vamos a utilizar, tenemos algunos otros títulos, ¿no? Que un poco... Eh, eh, digamos, utilizan esta misma metodología, aunque siempre cada uno con su manera particular, ¿no? Tenemos a Arthur Danto también que eh, utiliza un poco esto, ¿no? Danto que dice algo como eh, en el momento en que Warhol era famoso, yo por mi manera de ser tan académico, no me acerqué a él, porque los académicos no nos acercábamos a él, ¿no? Era un Artista bastante marginal de la academia. Si bien era un artista importante y reconocíamos su importancia, era marginal. Y luego de que Warhol murió y, y que, bueno, pasaron, ¿no? Pasó el tiempo y pasó también mucha, mucha cosa, ¿no? Con Warhol, él escribe un libro en el que acepta una especie de arrepentimiento, ¿no? Dice qué pena no haberme realmente acercado a Andy Warhol cuando después de tanto tiempo que ya no está, me doy cuenta de qué, de qué interesante que hubiera sido eh, hablar con él y hacer algo con él, ¿no? Es decir, la crítica tiene un lugar bastante, en términos formales, bastante así con Warhol siempre, ¿no? Porque Warhol, bueno, también, como lo venimos viendo en torno a este playlist, era un artista que siempre se manejaba bastante por fuera, a veces porque él quería, a veces porque así el sistema del arte lo dejaba, ¿no? Entonces, eh, la crítica, que es para la época de Warhol, recordemos que la crítica empieza a ser importante en el arte como eh, una disciplina, eh, justamente con la posmodernidad, ¿no? Entonces, esta crítica que empieza a ser la gran vara con qué medir lo que es arte y lo que es lo que no es arte y qué es buen arte y qué no es buen arte no esta crítica especializada en arte no empieza a tener una función tan fuerte ¿eh? que tiene una también presencia muy fuerte, es algo que está ahí siempre, es una... vos que hablabas del fantasma, ¿no? Es el gran fantasma de la época en términos de la posmodernidad con los creadores, los artistas y tanto más, ¿no? La crítica del Gran Fantasma era esa especie de eh, nube negra que seguía a todos por todos lados y que sabían que en algún momento les iba a llover, ¿no? Les iba a llover encima porque la crítica además siempre aparecía. Eh, fue una gran institución, hoy eh, que se ha deconstruido en muchas otras formas pero que en su momento era muy prolífera, ¿no? O sea, muy prolífica, no sé cómo se dice. Eh, muchos, muchas críticos, críticas de arte, haciendo muchísimo trabajo, analizando, escribiendo, eh, diciendo, publicando, um, etcétera, ¿no? Warhol un poco que a esa crítica le temía, porque nunca le daba mucho, um, mucho lugar, pero a su vez, cuando le había dado lugar, bueno, siempre eran malas, ¿no? La crítica terminaba siendo mala con él. Estas críticas que estamos viendo en este caso, ¿no? Que son las formales de la, de la institución crítica del arte, son críticas más nuevas, ¿no? O sea, estas son todas críticas después de, de Warhol haber muerto, ¿no? Tanto el tristísimo Warhol de Estrella de Diego como el de Artur Danto, ¿no? Que es otro de los libros que también tenemos. Me parece que hagamos el, el, el ejercicio del, del random. A ver, leete alguna otra cosa. <risa> y dale. Bueno, vamos a leer el listado del índice. Sí, el, el Que siempre es tan, sí. bueno, tan random, ¿no? Una historia previa a modo de crecimiento. Tristísimo Warhol. Yo ya con el título me quedo ahí pensando. Este de tristísimo. Cadillac. Sí la muerte de Pollock, latas de cerveza, Jasper Jones desde la nostalgia, piscinas, la melancolía de Hockney, excluido de un espacio con sombras, Tom Wesselman, la nostalgia de Warhol, autorretratos, la melancolía, colecciones y la muerte. Desde ya diciendo, tristísimo, latas de cerveza, melancolía, sombra, nostalgia, melancolía, muerte. Todo sí. para hablar. Todo para hablar, aparte, fíjate vos cómo también el caso de Estrella de Diego va a contextualizar, ¿no? Eh, no solamente va a generar una posición crítica y de análisis respecto a Warhol en torno a su propia búsqueda, ...en torno a la academia y a los formatos, ¿no? A lo formal de la búsqueda y de la, de la investigación, sino que también, además va a abrir este proceso de búsqueda de Warhol en otros artistas, ¿no? En Jasper Jones, en Hockney, en Besselman, bueno, ¿no? Eh, va, va a tocar ahí varias cosas porque eh, tocando a esas personas también va a tocar a otros artistas y va a hablar, ¿no? Un poco de ciertas situaciones que, eh, bueno, cuando el inicio, ¿no? Que es muy interesante, me gustaría proponerte que leamos cómo empieza el libro, ¿no? En esto de que la muerte de Pollock. Eh, bueno, va a tocar ¿no? el tema de Pollock eh, de una manera muy interesante y qué es lo que luego va a seguir haciendo a partir de ahí con el resto de los capítulos. Eh, leamos si pregunta, parece el... me parece... Me encanta, lo leo, pero me encantó esto de decir, eh, hay como una cierta culpa desde la crítica, ella asumiéndose como crítica de no haberlo hecho antes de la muerte, ¿no? Sí. Como eso que decías y mencionabas al principio, se nota en, esta, en este listado de capítulos que ella arma, que, que bueno, para quedar pensando. Empiezo. Cadillacs, la muerte de Polo. Ne pas avoir plusie mortes et comme en O sea, me hago la francesa, pero bueno. Me encanta. <risa> Es Sans Usar la biblioteca et No sé qué significa et en feu. Una vez más, aparece ante nuestra mirada joven y desafiante por un momento, vulnerable en ocasiones. Otra vez el cine, cruel como un milagro, en palabras de Frank O'Hara, le devuelve con ese aire irreverente al cual el destino lo ha, le ha condenado para siempre. Imposible encontrar una vía reconciliación con el mundo exterior, sea de la naturaleza que sea. Let's cry a little while, as if we were at a movie. Lloremos un rato como si estuviéramos en una película. Sigue diciendo, Hoara en su elegía del 31 de octubre de 1955, escrita apenas un mes después del choque. Es extraño que tantos le hayan dedicado versos de despedida. Desde O'Hara a Dos Pasos, quien le llama siniestro adolescente al comienzo de su poema. Muchos sintieron la necesidad de hablar de él después de muerto, no pudiendo tal vez resistir el magnetismo de su aspecto indescifrable, del recuerdo sublimado, añadiendo a su biografía matices luminosos. La muerte, y solo esta, dice Minkowski, aporta la noción de una vida, y añadimos de detalles, incluso imaginarios, va a llegar al fondo de su ser, misterioso, que escapa a la mirada de los demás. Esta noche, en la televisión de un cuarto del hotel de Acurreiri, a la orilla del Ártico, están pasando rebeldes sin causa. No hay sonido y la vista se fija en la pantalla justo en el momento de la carrera. Se desearía que, aunque sea solo fuera esta vez, no saltara el coche a tiempo, que se quedara atrapado, y, se, y desaparecía entre las llamas, abajo en el acantilado, que fuera su manga, la que se enganchara en la puerta. Se desearía asistir a una primera y última muerte, sin resurrección, que la redimiera, no de sus pecados, si es que los tuvo, sino del peso de una imagen impuesta, de imagen mistificada, por una muerte no solo espectacular, sino moderna la que corresponde a un rebelde, aunque su choque resultara al fin solo otro accidente inexplicable. Sería tranquilizador verlo morir allí, verle aplastado y llorar un rato, como si fuera una película, pero no. Ni siquiera tan lejos de casa es posible liberar del pronóstico repetido y fanatí fanatídico de esa muerte suspendida. Y cubierta de nieve que dura tan solo unas pocas semanas. Rebelde sin causa. Ahí esto, a ver si me gustaría leer un poquito más. Vale. Ahí sigo. si ¿Querés que siga? Ahí Dale. lo puedo seguir de aquí déjame lo que lo estoy leyendo en la pantalla. Rebelde sin causa se estrena en noviembre de 1955, un mes después del choque en la carretera del condado de San Luis Obispo, el 30 de septiembre, y la película parece ahora solo una esperanza fallida, la sinuosa prolongación de lo agónico. James Dean, la estrella andrógina que según algunos cambió el modo de mirar el mundo, saltará del coche. Se retorcerá en el suelo, se tocará la muñeca, se levantará y tenderá la mano hacia la eh, desolada Natalie Kut, que está de espaldas a él, observando aterrada los restos del coche siniestrado, sin llegar a rozarla en un gesto muy fílmico por otra parte. Una vez más, los participantes se arremolinarán para presenciar la catástrofe para añadir detalles, incluso imaginarios, y llenar el fondo de ese misterio, de ese misterioso, perdón, eh, de ese ser misterioso, que siempre aporta la noción de una vida. Y algunos tratarán de buscar un culpable, pero igual que en el asesinato de Oriente Express, todos tendrán parte de culpa. La culpa es siempre una noción compartida, colectiva, y en ese fotograma de perplejidad, parecerán tan perdidos, tan jóvenes, tan confundidos, tan abocados a una tragedia que no se sabría nombrar, intentando encontrar su lugar en un lugar que cambia, que cambia. La cámara se detiene de nuevo en el grupo mirando el coche en llamas y los asombrados integrantes tienen un aspecto frío y vulnerable, duro y desvalido, el que corresponde a unos personajes de tránsito. Otra vez se ha salvado, pensamos. Otra vez ha conseguido abrir la puerta y saltar a tiempo. Jimmy es un chico precavido, un piloto de carreras que momentos antes en la filmación se ha cerciorado de que la puerta no se atascaría mientras, se, eh, contra, mientras que su contrincante se peinaba. Entonces es que no quería morir, quería saborear el peligro, sí, pero esperaba salir ileso. Al menos en la película se ha salvado, aunque quizás tampoco importa. Si no es esta vez, será cualquier otra. Se piensa al mirar la pantalla del televisor. Si no es aquí, será en cualquier otro sitio. Un rebelde que se revela contra algo tan inmenso que carece de nombre no puede permanecer mucho tiempo vivo. No debe permanecer en un mundo que está cambiando. El más arraigado mito de la modernidad, el primer adolescente americano, la leyenda más extraña desde Valentino, como decía una revista después de su muerte, no puede permitirse el lujo de envejecer. El cine devolverá esa imagen martillante y sublimada, siempre idéntica a sí misma, como la foto que ha pasado la historia con el nombre del Boulevard de los Sueños Rotos, de Dennis Stock un título tan apropiado para la época, la película descubrirá esa imagen, descubrirá esa imagen que a un tiempo somos y no somos nosotros, que podrá leerse como un anuncio de nosotros, de lo que fuimos más bien, o de lo que podríamos haber sido caso de no acabar precipitándonos contra las rocas. Y volveremos a verle vivo en un curioso encuentro que cada vez parecerá privado. Estamos a solas con Dean, solos con un hombre que construyó su imagen viril, la que exigía una época conservadora y la tiñó luego de matices ambiguos, que en cada toma hizo el amor a la cámara, como se diría de Monroe. Y se estrelló con el coche un día frío. Bueno, como por ahí, ¿no? ¿Puede decir como... algo y desde una ingenuidad? Sí. Por favor. Esto que Warhol quería ser la reina de Inglaterra. Es la historia de Lady D. Claro. ¿no? El accidente. Bueno, porque en realidad este accidente que está, está eh, jugando, ¿no? Para introducir Estrella de Diego, está buscando un, un espacio común de la modernidad, ¿no? Un espacio común que es el de la muerte moderna. ¿No? De la muerte moderna que es una muerte eh, catastrófica que lleva cierto tipo ¿no? de, de um, principio rector poético Que lleva cierto tipo de literatura consigo no La muerte moderna en este caso de James Dean, la muerte moderna de Marilyn Monroe La muerte moderna del propio Jackson Pollock la muerte moderna incluso... Ya dice sí. la página 17. No obstante, la muerte moderna más codiciada se asocia con frecuencia a la velocidad, como ratifica rebelde sin causa. La muerte moderna por excelencia debe ser espectacular, violenta, rápida, pudiendo llegar a aparecer como noticia de primera página en un periódico por lo menos local. Claro, porque la muerte moderna se asocia con los fenómenos modernos, ¿no? que son los automóviles, los aviones, las motocicletas, ¿No? Con los fenómenos modernos que son el enlatado, por ejemplo, de las conservas, ¿no? que mataba a la gente por un atún en malas condiciones, ¿no? que mataba un montón de gente, o este tipo de cosas, ¿no? y por su, sobre todo además la muerte moderna de la estrella, que, eh, de la estrella de cine, de la estrella de rock, etc., ¿no? incluso de la estrella de, del arte, que no soporta la vejez, ¿no? la muerte moderna, que es el, el artefacto por excelencia de la juventud como eterna juventud. ¿no? El caso, por supuesto, de Marilyn Monroe, pero también ¿no? el de James Dean y de tantos ¿no? que murieron en la modernidad y en la posmodernidad en ese especie de eh, eh, espacio ¿no? de auto, final, que eh, como auto final eh, no necesariamente siempre tenía que ver con una decisión de suicidio, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Marilyn Monroe, sino que tenía que ver con la decisión de cierto tipo de vida que llevaba a la muerte joven, ¿no? Esa es la vida moderna, la vida moderna que empieza a ser una vida alejada de los prejuicios o los juicios de Dios, ¿no? Unos, una muerte eh, que empieza a ser manejada por el libre albedrío no o sea que no eh, que Dios no está juzgando ni está presente como lo estaba hasta antes de la modernidad ¿no? eh, en ese sentido bueno también la presencia sobre Warhol de todos estos aspectos no o sea Warhol ha sido siempre visto desde la crítica también desde esta desde este dramatismo no que vive eh, de un modo muy literal desde niño, porque vive esta experiencia de esa enfermedad que tuvo cuando niño, que se llama el baile de Sambito, que si bien no era una enfermedad que podría tal vez matarlo, eh, podría haberlo matado, ¿no? O sea... Eh, era una enfermedad que es una especie de fiebre que se sostiene durante unos cuantos días, ¿no?, y que hace temblar a la persona de una manera, ¿no?, que luego queda como un, un reflejo, ¿no?, y queda por un buen tiempo, Warhol lo tuvo durante muchísimo tiempo, ¿no?, eh, y, que, y que funciona ¿no? también como mecanismo moderno de pensar a Warhol en términos de esa muerte posible cuando era niño, ¿no? y que se salva, y que por algo entonces en ese salvarse se heroiza, ¿no? se queda, es una especie de héroe, un primer heroico gesto ¿no? de seguir vivo, el eh, segundo heroico gesto de seguir vivo es el de, de haberse salvado de los, del tiroteo de Valerie Solanas, ¿no? Y bueno, y su, y su último eh, gesto, ¿no? El de morir en un, en un este, hospital después de una operación, ¿no? En el, en el absoluto terror de la muerte que tenía en torno a estar en un hospital, ¿no? Una muerte ya absolutamente contemporánea, ¿no? Una muerte que ya no es moderna. Warhol vivió las muertes modernas de manera muy este muy pasional, teórica, ¿no? O sea, como con una fuerte presencia del proceso, pero sin llegar a morir y luego, bueno, tiene una muerte contemporánea a la fin del finales de la posmodernidad, ¿no? Año 85. Eh, donde, bueno, muere, ¿no? Con esa, con esa, mediado de los 80, quiero decir, ¿no? Con esa este, absoluta eh, franqueza de un eh, lugar poco interesante ya para la muerte, ¿no? Ya la muerte no tenía ese lugar interesante que había tenido durante la modernidad y la posmodernidad. Ya no era algo que nos... Que, que, que implicaras que alguien por morir de tal forma saliera en la primera página de un periódico, ¿no? Eh, ya no era noticia, ¿no? Las muertes ya no eran noticias. Sí, lo habían sido durante muchísimo tiempo en la modernidad y la posmodernidad, y además asociada con la guerra, con los fenómenos de las bombas, ¿no? De las bombas atómicas, eh, con los fenómenos de todo lo que fue implicando, ¿no? De la idea de la vida y de la muerte. Eh, bueno, Warhol fue medido por la crítica desde ese lugar, ¿no? Una crítica que, como bien decías vos, no solamente era institucional, sino también la crítica como lo que dicen todos eh, acerca de alguien, ¿no? O lo que se va sabiendo dicen acerca de nosotros. fue eh, sí. pensar en la crítica de la muerte. Pensaba recién pensaba, digo. Eh, Viste que a veces psicoanalíticamente la manera de que morís define mucho en cómo viviste. Sí. Y que hay como una conexión. Y digo, qué fuerte que la crítica también en el caso de Warhol se, se generó a partir también de su muerte. Sí. Creo que, que en realidad, ¿no? La, la modernidad y la posmodernidad estuvieron muy atentos, atentas, estuvo muy atenta, ¿no? ambas, modernidad y posmodernidad, al, al hecho de la muerte. ¿no? La muerte estaba muy presente, un poco lo habíamos visto en el mes Duchamp, cuando Duchamp se mantiene bastante alerta respecto a eso, ¿no? y bastante quieto, bastante eh, en, en, en una posición de aguardar, ¿no? eh, y de vivir la vida aguardando en torno a la muerte, en una sensación ¿no? cultural, contextual, de la presencia de esa muerte. Creo que esto, bueno, tiene que ver con todos los, los experimentos que se realizaron y con distintos tipos de cosas que se probaron con la humanidad, ¿no? Hay, por ejemplo, historias de cómo fue lo, fueron los primeros tiempos de la, de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, la energía eléctrica mató a muchísimas personas porque durante el primer tiempo fue muy experimental, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Los automóviles, eh, eh, las carreteras, los, eh, los aviones, eh, todo este tipo de, de maquinarias modernas, ¿no? Bueno, todo lo que hacía además a la ciudad moderna, la construcción de las ciudades, la construcción de los rascacielos, eh, la construcción de todo lo que bueno hoy conocemos no, y que entendemos como metros o como subtes o como eh, subterráneos y tal, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? tanto de esto, tanto por ejemplo de los puentes, los puentes que se llevaban la vida de, hasta a veces del 60% de las personas ¿no? eh, que trabajaban allí, digamos. O sea, era realmente un, una época donde la muerte estaba muy presente en torno a todos estos eh, elementos que iban haciendo al avance de la modernidad hacia la posmodernidad y luego de la posmodernidad hacia la época contemporánea. no? Cada vez menos, cada vez más bajo control, hasta que un día, bueno, dejó de ser un punto realmente de de parámetro, ¿no? Dejó de ser un punto de medida. Pero durante la época de la modernidad y la posmodernidad la muerte estuvo muy presente, ¿no? Y Warhol lo sabe, lo vive y así también lo, lo negocia con la crítica, ¿no? Eh, creo que también negocia en unos términos muy abstractos su presencia o ausencia de los sistemas en torno también a muerte, ¿no? Eh, acá justo estoy abriendo el, el libro de, de Danto. A ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, parece que no puedo. Vamos a ver. Ah, compartí... A ver, vamos Acá a ver. Venía que Estrella de Diego habla de la primera y segunda muerte de Warhol. Sí, lee por favor eso, que está muy bueno. Era que, bueno. <ríe> Tenemos a nuestra querida Charo. ¿En qué anda Charo? ¿Que está, está con hambre o está con sueño? ¿Qué está pasando? Con sueño con... Ahí estoy, creo compartiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, a ver, voy, voy leyendo entonces de aquí un poquito, que me parece que está bueno, ¿por dónde era? Un poquito más adelante. Aquí que dice, por ejemplo, ¿no? el caso de Artur Danto, Artur Danto también vale decir que era un, un crítico muy conocido, eh, muy reconocido ¿no? en torno a la definición de ciertas cosas importantes del arte, como por ejemplo los grandes paradigmas que se fueron estableciendo durante la modernidad y la posmodernidad en torno a lo teórico. Bueno, Danto... Dijo ¿no? que el arte había muerto, ¿no? Este fue su gran aporte, entre tantos otros, eh, a la época postmoderna. ¿no? Dice que el arte ha muerto y teoriza sobre eso, y, y a, a, en base a esto es que bueno se lo reconoce y se lo eh, respeta mucho. Tanto ¿no? luego de muchos años después, ¿no? incluso de la muerte de Warhol, este libro, bueno, no, no puedo ver ahora de qué fecha es, pero eh, de distintos. Modo, habla de Warhol, va hablando de Warhol hasta que llega este libro. Entre estas cosas que vamos a ver, random de, de, de lo que dice Danto, eh, Danto dice, la primera exposición de Warhol tras la conversión se organizó en un espacio que correspondía plenamente al Warhol de los zapatos y los mininos, ¿no? los gatos, los escaparates de Bonwin Taller en la calle 57. Pero los cuadros expuestos durante solo una semana, a mediados de abril de 1961, pertenecían a esta nueva fase. Eran cinco en total. Anuncio se basa en un montaje de anuncios de prensa en blanco y negro, anuncios de tintes de pelo, anuncios para fortalecer los brazos y para ensanchar los hombros, para remodelarse la nariz, anuncios de aparatos ortopédicos para la hernia y de Pepsi-Cola. Eh, no hay bebida mejor. En 1960, Pepsi-Cola había iniciado una campaña publicitaria en la que se proclamaba la bebida para los, que piens para los que se piensan joven, como si fuera el elixir de la juventud que hubiera descubierto Ponce de León en el Nuevo Mundo. En el escaparate de Bonwit estaba también Antes y Después, que anunciaba la transformación de la nariz que acompleja, eh, que acompleja ¿no? y transformada en una nariz de ensueño. Los restantes cuadros eran de Superman, el pequeño rey en un caballete, y Popeye. Los anuncios reflejan las preocupaciones personales de Warhol, dos puntos, la inminente calvicie, una nariz imperfecta, un cuerpo flácido y poco atractivo, pero la disposición de las imágenes originales en las secciones de anuncios en blanco y negro de el National Enquirer y otras publicaciones semejantes de consumo de masas atestiguan la universalidad de estas acuciantes insatisfacciones personales, así como la inextinguible esperanza humana de que haya caminos fáciles para alcanzar la salud, la felicidad y para que el que te quiera, ¿no? Para que te quieran. Los cuadros comentan de forma... Casi filosófica, los vestidos de verano expuestos en unos maniquíes colocados delante de las pinturas. Pero el mensaje queda atenuado por las imágenes de personajes de cómic que todo el mundo conoce. Al pararse a ver esta exposición, ¿quién habría predicho que anuncio acabaría mostrándose en la National Gallery de Berlín, pasando por el museo de eh, Monsegha Bach? y el Museo de Arte Contemporáneo de, de Hamburgo, quién lo habría dicho, ¿no? Si unas imágenes tan poco prometedoras pueden convertirse en bellas artes, bueno, esto significa que hay esperanza para cualquiera, dice Danto, ¿no? Este es el, el escaparate, ¿no? Dice la primera exposición de Andy, según lo dice Artur Danto, instalada en los escaparates de Bon en Nueva York, en abril de 1961 revela sus sentimientos por la condición humana. Bueno, fotografía de Nathan Glue. ¿Por qué traigo esto, no, aquí eh, en torno a lo que estamos hablando? Bueno, en primer lugar, porque a ver cómo salgo de aquí, ahí está. Porque tanto, ¿no?, que no había registrado nada de lo que Warhol había estado haciendo, ni que tampoco había de algún modo ¿no? legitimado a este artista en sus épocas eh, de ser el gran protagonista de la crítica cuando dijo que el arte había muerto eh, y que directamente ignoró a Warhol, de algún modo muy sistemático, eh, luego no solamente que es capaz de aceptar que Warhol ha hecho cosas interesantes importantes y que es un buen artista sino que va hasta lo más eh, profundo de esa posibilidad a un lugar en el que casi nadie se podría animar y de hecho un poco se han animado a, a decir que hay arte no que es en el trabajo de Warhol como vidrierista no como escaparatista como alguien que trabaja eh, organizando eh, ciertos tipos de materiales en un escaparate, en una vidriera, para eh, vender productos, ¿no? Este oficio es uno de los ejes eh, fundamentales también del trabajo de Warhol, ¿no? que eh, manifiesta siempre de muchas maneras, no solamente a través del trabajo con los escaparates, sino con distintos tipos de formas ¿no? de eh, poner a disposición de un público masivo lo que estaba restringido por el arte institucional de, su época, de sus épocas a eh, un uso, un conocimiento elitista, ¿no? chiquito, pequeño el mundo del arte más cerrado, ¿no? Bueno, Warhol saca sus pinturas, saca su absoluto poder creativo a una vidriera, a un escaparate en pleno centro de Manhattan donde lo ve todo el mundo, ¿no? Nadie en ese momento se atrevió a decir que esto era arte, nadie se atrevió a decirlo, incluso muchísimo tiempo después. Y aquí lo vemos adanto en una especie de eh, gesto, ¿no?, bastante soberbio, haciéndolo después de Warhol muerto y habiéndose, no obstante, arrepentido de no haberle dado eh, la importancia en su tiempo, en sus tiempos, ¿no?, de los distintos Warholes de todas las épocas de Warhol, eh, no obstante, bueno, haciéndolo con este eh, gesto, ¿no?, con incluir en su libro este tipo de cosas y eh, nombrarlas como arte, incluso jugar a... Eh, definir con su poder cuál fue la primera exposición de Warhol, ¿no? Una primera exposición que es eh, absolutamente política en términos de abrir el arte que estaba restringido a una minoría, a la enorme masa mayoría, ¿no? Que pasaba por esa calle hipertransitada, ¿no? Del centro más eh, fabuloso y, y extremadamente ardiente, de Nueva York, ¿no? Del Manhattan el neoyorquino de esa época, del año 61. Eh, interesante ver, ¿no? También cómo eh, cierto tipo de crítica se va dando en torno también a estas muertes de Warhol, ¿no? Cierto tipo de crítica que va reviviendo eh, algunos asuntos. ¿Por qué decir también esto? Porque Warhol en general va apareciendo cuando sus cosas van desapareciendo, ¿no? es una, una constante en Warhol, que también como antihéroe que era, ¿no? un antihéroe americano a modo de un de un héroe moderno, posmoderno pero ya también muy contemporáneo, porque era alguien que funcionaba y, y, y servía ¿no? como referente de todo un montón de personas que fracasaban, eh, pero que en su caso, sus fracasos siempre eran eh, estrepitosos éxitos posteriores, ¿no? Entonces, sus estrepitosos éxitos posteriores lo hacían siempre una especie de antihéroe, ¿no? Era como el gran fracasado constante que siempre luego terminaba triunfando con esas mismas cosas. Bueno, este es el caso, ¿no? Este es otra vez el caso. Y este es el caso de la crítica, ¿no? Este es el caso de la crítica que Huarco recibió, no solamente de la crítica eh, más fuerte, así literalmente eh, institucional, no como estas que estamos leyendo, sino también de las críticas de sus pares, no de las críticas de quienes, eh, bueno, no le daban valor a las cosas que Warhol así producía, hasta que eso caía y se estrellaba eh, contra el piso, ¿no? y, se, y se rompía en mil pedazos, se, se estrellaba contra eh, su propia voluntad de éxito. ¿no? Se estrellaban, como dice también ahí Estrella de Diego, que hay una parte muy, muy maravillosa, que dice, eh, mmm, va Pollock en su coche, totalmente borracho, Ma, eh, no sé si lo, si lo encontrás por ahí, es en el primer, es el, creo que es cuando abre... Me parece que es cuando abre el, el, el otro capítulo. A ver, vamos a ver, porque es, es en la apertura también de un capítulo. aunque um, Acá lo miro. Porque está muy bueno esto también para leerlo. Mm -hmm. En el primer capítulo todo el tiempo de Pollock. Sí, hay una parte el muy interesante. Me parece que es el primero. Sí. Acá mira. A ver. Um. Oh, ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no lo puedo encontrar específicamente, lo voy contando y a ver si lo encuentro y lo leemos. Porque dice, ¿no? Como, como, War como Pollock, Jackson Pollock, ¿no? Conocido y sumamente eh, valorado, ¿no? Por eh, su gran capacidad de haber inventado o de haber puesto en práctica algo que luego se llamó el dripping, ¿no? Un salpicado salpicar, chorrear la Acá tela. Dice, ¿Qué pasaría qué pasa, si el día en que Pollock se coloca de pie encima de su propia obra, pisando la tradición, abandona definitivamente Picasso y es abandonado por él, se cura, pues artísticamente encuentra su propio sujeto artístico. Pollock comentaba con frecuencia cómo Picasso lo había hecho todo, no había dejado nada por hacer. E intuye, quizás, que sí, el mayor problema de pintura son las relaciones espaciales, Deberá enfrentarse con el espacio desde otro ángulo, desde, desde arriba. Eso no lo había hecho Picasso, así que los resultados deberían por fuerza ser diferentes. Pero y luego, ¿qué hacer cuando se abandona a la madre y se tiene la conciencia de que es posible vivir sin la madre? ¿Qué hacer cuando se sabe que a partir de ese momento se es sujeto? Seguir pisoteando el pasado, situarse encima de él, repetir el gesto. Repetirlo hasta que no quedan fuerzas para mantenerse abridos. ¿No es ese el drama de la modernidad clásica? Encontrar el gesto radical y verse luego obligados a repetirlo para siempre. ¿No sí. es esa la tragedia que llevan los dadaístas, mientras permanecen tales, los únicos artistas auténticamente radicales de este siglo, a autoaniquilarse para no caer en el aburrimiento. Para no volver a contar el viejo chiste, la modernidad clásica exige de cada artista, incluso de cada obra, que sea solo idéntico a sí mismo, que es tanto como decir diferente al resto. Exige en suma originalidad y unicidad, o lo que es lo mismo, radicalidad. Esos podrán ser los términos del cómics, del contrato. Me encanta eso, ¿no? Bueno, mira, dice, leo acá un poquito más eh, adelante, dice, Pollock es un cadáver que regresa con frecuencia, un cadáver al cual se piden cuentas hasta después de muerto, al cual se pregunta por qué no hizo nada nuevo en los últimos años, tras ese gran logro, ¿no? ¿Por qué dejó de sorprender de repente cuando se había acostumbrado a las sorpresas? ¿Por qué dejó de ser único y original, radical, en suma, moderno? Eh, sin embargo, la idea de novedad constante y sorprendente se diría casi parece ahora un asunto tan anticuado, tan romántico, encontrar siempre darse, encontrar siempre darse de bruces con emociones fuertes. Y si en un momento de la historia las emociones fuertes hubieran abandonado los museos hubieran salido de la cabeza y hubieran entrado en los coches, en los aviones, en esas naves espaciales que surcaban la órbita de la Tierra. Por primera vez en 1957, con un ser vivo a bordo, la perrita rusa Laika, ¿no? que iba en la nave espacial, que contrariamente a su coetánea Lasi, no salvaría a ningún niño en apuros. Así, el día 10 de agosto de 1956, Jackson Polo se decidía a ser moderno de un modo realmente moderno, y volvía a ser radical ejecutando un último autodripping magistral contra el parabrisas del coche. Se mataba en un accidente inexplicable. Se mataba o se moría, porque en asuntos así las matizaciones podrían ser imprescindibles. Se moría en su Cadillac, un automóvil resistente que habría podido hacer frente al Ford Sedan caso de habérsele cruzado. Se mataba ese día sin que nadie se atravesara en su camino. De verdad, no los había visto, dijo, tal vez, pensando en los árboles, contra los que se chocó, mientras caía vertiginosamente, despedido desde el interior de la máquina, despedido desde el interior del coche. Pero ni siquiera ese último acto radical pareció coger ya a nadie por sorpresa. Cuando años antes, en 1952, Clement Greenberg, ¿no? otro crítico importante de esa época, comentaba que Pollock había perdido esa cosa, expresión utilizada por el crítico para dar el finiquito a los artistas, como comenta Krauss, Rosalind Krauss. ¿No era esa pérdida la capacidad creadora, o más concretamente la capacidad de sorprender, motivo suficiente para volverlo a intentar, según pensó Smith, después de su primera muerte? Sin embargo, de Kooning y Dubuffet habían perdido esa cosa también y no se estrellaron en una carretera. Incluso Picasso, con el que siempre se comparaba Pollock, perdió esa cosa en un momento de su carrera y gozó, no obstante, de su longevidad, longevidad fafullando cuadros desconcertantes. Además, ¿no han dicho en algún sitio que hablar de suicidio es el mejor antídoto contra el suicidio? ¿Que los que avisan no se suicidan nunca? Bueno, ah, no estaba compartiendo pantalla, perdón. Bueno, eh, esto, ¿no? Sí, adelante. Ahí lo compartí y lo encontré. Sí. Eh, un poco, ¿no? Esto eh, que decíamos también de esta noción del perpetuar un gesto y de cómo también había una presión de ser, que hoy no existe ya, en torno a la crítica, ¿no? La crítica proponía algo como, como clave y característico, lo llevaba hasta el punto de hacerlo una, eh, una situación legítima de identidad de algo, de un artista, de una obra, etcétera, de un obrar, y luego a partir de allí se hacían los negocios, ¿no? Porque la crítica fue el gran puente entre el arte y el mercado la crítica fue lo que dio razón al nuevo arte que era inentendible para la gran mayoría de las personas, el arte moderno y el arte posmoderno la crítica explicó de qué se trataba y le dio razón a las personas a com para comprar esas obras, no les daba razones para poder invertir en esas obras. Esa crítica empezó a ser tan fundamental para el negocio del arte, que se transformó en una de las cosas más importantes con las que la posmodernidad navegó hasta llegar a la, a la época del de, de arte contemporáneo de mediados de los 80 en adelante. ¿no? Esta crítica hoy no existe más, porque el mercado ha, ha solucionado esta cuestión negociando directamente con los artistas, negociando directamente con algunos otros eh, referentes hoy, ¿no? Agentes del arte, como pueden ser los curadores, como pueden ser alguna que otra versión, ¿no? Del viejo eh, Marchand o del viejo eh, formato, ¿no? De negociador entre cliente y artista, entre eh, galería, cliente y artista, etcétera ¿no? Pero no mucho más. ¿No? no mucho más. El arte hoy, en ese sentido, ha vuelto a cierto tipo de cuesta, de situación muy simple, muy básica, para la presentación ¿no? en el mercado del negocio del arte. En esta época, eso todavía era, hablamos del año, por ejemplo, 60, 60... 75, 70, bueno, vamos ahí, ¿no? 80, hasta más o menos el 85, la muerte de Warhol, tenemos una especie muy fuerte todavía de la crítica, ¿no? Incluso a mediados de los 80, ejerciendo ese poder, ¿no? Si bien cada vez más desgastada, cada vez más venida eh, y, y, y gestionada a menos, digamos, ¿no? Pero como todavía siempre esa presencia. Luego el arte contemporáneo la fue quitando, ¿no? A medida que fue avanzando, porque los críticos tomaron un poder que ostentaron ¿no? en torno a manejar el mercado. ¿no? Los críticos pensaron en algún momento que eran los dueños del mercado y el mercado se los hizo pagar haciéndolos desaparecer. ¿no? Esto, ni, ni más ni menos, ¿no? Entonces. Eh, quien se mete con el mercado sabe que tiene la muerte asegurada, y los críticos lo hicieron y lo tuvieron, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en esto de, de los críticos y el lugar que tenían, y, y cómo definían todo, y esta cuestión de que, que, bueno, que cuál es el lugar de los críticos hoy, ¿no? como herramienta, como posibilidad y como pulsión, que antes era como un diálogo muy presente y que hoy parece un diálogo muy lejano, ¿no? Y muy improductivo, porque realmente hoy la crítica se torna, en todo caso, académica eh, a nivel de un formato cerrado, hermético, ¿no? Algo que está por dentro del arte, hacia el arte mismo, en, en un gen que no tiene nada que ver con la comunicación entre artista y público, por ejemplo, entre artista y coleccionista, entre artista y, y bueno, de y algún tipo, ¿no? De otro de otros modelos, ¿no?, de personas que están interesadas en el arte. Claramente, no obstante, sigue existiendo y sigue teniendo poder y fuerza, pero no como en esta época. En esta época era radical, ¿no? La, la crítica era realmente la que hacía al arte presente y la que decía qué era y qué no era arte y que además en ese sentido definía por ejemplo, un artista como Warhol en términos de un artista marginal o un artista reconocido, o que tenía valor, digamos, su trabajo, o que merecía respeto su obrar y tanto más, ¿no? Eh, en este sentido, Warhol no fue entonces, en, según lo que vos leías, ¿no? Y esto también que pasó con Pollock, no fue un artista que eh, supo negociar con la crítica, porque Warhol siempre estaba cambiando las cosas, ¿no? Warhol nunca se quedó en un mismo aspecto, nunca se quedó en un mismo eh, tipo de cosa que hacía, nunca se quedó Le en una Yo voy a te... leer una frase de la página sí. 27 de Tristísimo Warhol, dice, luego Andy Warhol los recatará a lo largo de su vida y su obra quién sabe si unido a ellos por un destino absurdo e inevitable, el que siempre comparten a aquellos que ven dos muertes. Sí, esto me encanta. Ella y Diego hable de dos muertes, que me encanta. Sí. Dice, tampoco Warhol morirá en su primera muerte. Dice, herido por los disparos de Valerie Solanas. También él será excluido de la gloria de los héroes. Warhol lamentaba a veces su primera muerte fallida. Sí. Si hubiera sí. muerto ese día, hoy sería una figura de culto. Claro, y aparte, eh, Warhol no, que era el artista que... Eh, por excelencia venía trabajando con este tipo de cosas, como por ejemplo las armas, ¿no? Que venía, que venía jugueteando con este tipo de cosas, ¿no? Claramente desde un lugar muy eh, eh, complejo, porque Warhol estaba eh, coqueteando, ¿no? Con estas cosas desde un lugar que, eh, bueno, buscaba mucha profundidad, nunca jamás era tan superficial como bien ya venimos escuchando, eh, como él mismo decía que era, ¿no? Era una estrategia para ocultarse del control, que era este tipo de control. Por ejemplo, el de la crítica, ¿no? Eh, Warhol, cuando sobrevive al ataque tan moderno, porque no hay nada más moderno que un arma de fuego que puede tener alguien eh, eh, que no está en la guerra, ¿no? Que no está en ningún lugar, sino que cualquier ciudadano puede tener su arma de fuego no y disparar. Nada, doméstica un arma doméstica que puede disparar contra otra persona según su propio juicio. ¿no? Entonces, en ese sentido, para los norteamericanos no hay nada más posmoderno, porque ya es plena posmodernidad, moderno barra posmoderno, que esta situación con las armas. ¿no? Sabemos que Estados Unidos además tiene una relación con las armas que es muy particular. ¿no? Tal vez sea uno de los pocos países del mundo que tienen esa relación con las armas. Una relación que es... La libertad. Exactamente, ¿no? De hecho, mirá lo que dice eh, Solanas, ¿no? Que lo veíamos, recordemos que dice, eh, él me coartaba la libertad, él me asfixiaba, él me tenía presa, por eso lo mató, por eso quiero matarlo, para recuperar mi libertad, ¿no? O sea, por eso disparo mi arma contra él, para recuperar mi libertad. ¿No? Es, es quien me tiene preso Es quien me tiene, eh, que me tiene presa Y que me tiene en ese sentido asfixiada Me tiene ahogada, me está matando Si no lo mato yo, me va a matar él a mí ¿no? Un poco como veíamos también el discurso eh, Por ejemplo en el caso ¿no? del asesinato de John Lennon Siempre un poco ese mismo discurso no Pero esto de la, del arma de fuego De ser un artista que muere por su propio este, contexto de, de, de personas queer, no que, que lo rodean y que él ha ido de alguna manera sosteniendo en su desarrollo y, y permitiéndoles ¿no? eh, que todo lo que tenían en su cabeza lo puedan llegar a hacer, bueno, qué mejor que haber muerto en, en en, a manos ¿no? de una Valerie Solanas absolutamente desquiciada, que aparece en la Factory, en la nueva Factory, además, ¿no? el, el intermedio, la Factory, que está todavía en una especie de. Que ya es de Office, ¿no? pero que va hacia la Warhol Enterprise. ¿Qué mejor ¿no? que haber muerto ahí? Entonces, esa habría sido la muerte, la muerte que a Warhol lo hubiera catapultado en torno a su muerte, como fue catapultado eh, Pollock, o como fue catapultada Marilyn Monroe, ¿no? o como fue catapultado Kennedy, ¿no? O sea, muertes trágicas, eh, modernas, postmodernas por excelencia, ¿no? Morir Ay, en mira. un hospital, morir en un hospital después de una. De una Cirugía que es exitosa y que es por una mala praxis bastante, de, de, de por un descuido, digamos, no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Es una muerte absolutamente ya contemporánea, donde la muerte no tiene ninguna gracia, ¿no? ya no, no genera nada, no nos es algo que nos importe, no, no nos importa cómo muere la gente. Los últimos muertos, eh, en ese sentido, ¿no? En términos de arte... Eh, Creo que fue, por ejemplo, uno fue Basquiat, ¿no? Basquiat creo que fue el último, uno de los últimos de las muertes también eh, modernas, posmodernas, en relación a la sobredosis, ¿no? A las drogas, al, al exceso, eh, mu muertes jóvenes, ¿no? De, en la absoluta desesperación, en el pleno éxito. Y, y la presión del éxito, ¿no? Hace poco murió un artista que es eh, Ren Han, un fotógrafo maravilloso, ¿no? Eh, que se suicida por la presión que siente de, desde el mundo del arte eh, Que lo está este, llevando, digamos, a un lugar extremadamente oscuro tan, Tanto así también pasó con, eh, con el diseñador McQueen eh, eh, ay, que ahora se me acaba de ir el nombre, eh, Alexander, Alexander McQueen, ¿no? La presión de, del, del mundo sistemático del arte de los mercados que llevan a un artista a matarse, ¿no? A quitarse la vida. Pero no tiene ningún sentido hoy en términos de eh, gesto artístico, digamos, ¿no? Ni siquiera Renhan, que lo hace un poco más espectacular, tiene ese, ese eco, ¿no? No tiene ese halo. Eh, la muerte en ese momento tenía ese halo, ¿no? Y la crítica gira también alrededor de ese tipo de cosas, ¿no? Volviendo sobre esto, porque hacemos eje también en esta cuestión, no porque se nos ocurra específicamente o espe particularmente, sino porque había toda una época, ¿no? Como esto que dice de, de, de la perrita que va en, eh, que tripula no la primera nave espacial, eran tripulantes suicidas, digamos, no era era todo era un poco así, no todo era eh, el que pone la los, los operarios que ponen la antela del, del Empire State mueren todos, no porque caen y mueren, no porque tenían que caer y morir, digamos, no porque todo era un poco así, no todo tenía ese dramatismo y esa especie de presencia en términos de la definición desde un lugar crítico de la modernidad posmodernidad, ¿no? Muy relacionado también con las guerras, recordemos finales de los 60, el tema con la guerra de, de Vietnam, ¿no? Y temas como muy frecuentes o recurrentes. Eh, bueno, no sé, eh, vamos con otro, con otro, porque me parece que nos fuimos por las ramas, ¿vamos con otro random, te parece? Dale, dale, dale. No, no, no, a mí me encanta porque pienso que es fuerte pensar la crítica desde la vida y muerte de un artista, ¿no? Sí. Qué distinto es en vida, qué distinto es en muerte, cuánto funciona la muerte para la, para la crítica. Eh, sí. qué pensando en eso. Qué random sí. que hagamos. Eh, mira, yo que estoy, estoy buscando pero agrego algo de eso que estás diciendo porque me parece que está muy bueno, ¿no? Creo que, que también la crítica buscaba cierta espectacularidad todo el tiempo, ¿no? Porque cierto tipo de cosas también se, se constituían a partir de justificar eh, en torno a, a, a situaciones que eran escandalosas, que llamaban la atención, ¿no? Que había que, que generar ese llamado de atención porque también la modernidad final y la, la, toda la posmodernidad fue una época de mucho, de mucho exceso de información, ¿no? La gente estaba muy aturdida, un poco como pasa hoy. Entonces, llamar la atención... Eh, implicaba también tener que hacer este tipo de, de exageraciones, ¿no? Un poco esto de, de poner a, a Pollock en un lugar de que su último dripping es su, su cabeza estallando sobre el parabrisa, digamos, ¿no? O sea, es, es tan, es tan eh, exagerado como ex, extremadamente obsceno, ¿no? Se, llegan hasta, hasta ciertos lugares ¿no? que son, creo yo, también muy muy propios, ¿no?, de cierto tipo de prensa que va decantándose, en este caso, en, un, en ámbitos académicos, como lo era la crítica, pero que luego también va abriéndose a cierto tipo de periodismo cultural, ¿no?, que tal vez es el que, me, el más, el que más existe hoy, eh, en relación, bueno, a hablar de ciertas cosas eh, con la mayor exageración posible, con la mayor calidad de posverda posible para poder llamar la atención. ¿no? Eh, si no, no había titular, ¿no? si no, no había ningún tipo de, de posibilidad de ir a con ello a que realmente alguien eh, se pusiera siquiera a leer el, el, el, el periódico o a ver lo que sea que se estaba publicando. ¿no? Había que hacerlo así para que funcionara. Eh, aquí estaba buscando en el. Me gustaría eh, leer algo de, el, de la biografía. Acá está. La biografía de Warhol, escrita por Víctor Bocris, que también la tenemos. ¿Puedo compartirla? Sí, ahora lo comparto. A ver si. Aquí lo tenemos Bueno, esta es la biografía de Víctor Bocris Estamos, página 301, se las voy a mostrar eh, Les vamos a mostrar, es esta ¿no? Que lo tenemos también dentro de, la, de, la, de nuestra lista biográfica ¿no? De nuestra lista de referencias eh, dentro de este mes Warhol Esta es una de las biografías tal vez más reconocidas, más eh, famosas acerca de Warhol. no eh, Es una biografía que se escribió de muchas formas eh, en, en vida de Warhol. no Es una biografía que tiene a Warhol eh, como presencia dentro de lo que fue el control de, de, de lo que se iba dando, no de lo que iba a quedar. Un poco como pasaba cuando vimos eh, la primera biografía, ¿no? Destaca que escribe acerca de Joseph Boyce, ¿no? Y que la prepara durante el último tiempo de vida de Boyce, y que, bueno, Boyce influye mucho en esa biografía. Warhol influyó mucho en esta biografía, perdón, influyó mucho en esta biografía porque, bueno, conocía a Víctor Bocris y, y trabajaron juntos, digamos entonces es una biografía que tiene distintos tipos de cosas ¿no? que se pueden eh, ver es muy buena realmente es muy muy buena tiene muchísimos datos y muchísimas cosas que son muy interesantes la primera edición es del año 91 es decir apenas unos años después de la muerte de warhol eh, y, y en ese sentido, digamos, bueno, es la primera que aparece completa hablando de Warhol en muchos aspectos de su vida que eh, todavía no habían sido tocados, ¿no? Y que no habían sido, eh, bueno, vistos, si se quiere, en torno a, a formatos más serios, ¿no? Sino que, bueno, por supuesto, habían sido tocados por ahí por la prensa más, esta que decimos, ¿no? Una prensa más amarillista, pero que no habían sido... Seriamente tratado Bueno, Víctor Bocris trata un poco de todo Es una biografía que habla casi diría yo que de todo eh, Muy cuidada, ¿no? Muy cuidada, con mucho respeto Y que en algún punto eso la hace por momentos bastante eh, Bastante poco interesante eh, En algunos aspectos, ¿no? Que, bueno, tienen y que refieren A, a que, bueno, Warhol era un poco más eh, era un poco más canalla, no era un poco más sucio, era un poco más desprolijo, era un poco más, eh, no sé cómo decirlo, no era tan, tan este, tan, tan cuidado como se cuida aquí, no. Víctor Bocris cuida mucho, si bien eh, no no deja no de de entrarle a todas las cuestiones que tiene que entrar, pero con mucho cuidado, no. Eh, Perdón porque quiero ver, ¿estás, está, estoy yo mostrando? Sí, ahora, ahora no, pero ¿estás este, con tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Me parece que estamos para cerrar. Estamos para cerrar. Bueno, dejemos esto para mañana, me parece que está bueno por ahí que toquemos otro tópico y que empecemos con esto de bocris que yo creo que, uy, quería cerrar y no cerré, bueno. A ver, ahí está. Eh, Momento. <ríe> Ahí está. Este, quería, quería con esto de Víctor Bocris ir un poco hacia otro lado que me parece que va... A poder hablarse mañana o cuando toque, ¿no? Algunos otros eh, de los tópicos, como por ejemplo respecto a la vida del artista, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí, a ver qué, qué más nos lleva y por dónde nos lleva esto, pero me parece que estuvo bien, como para introducir también a la complejidad de lo que era el aspecto crítico en esa época, en esas épocas de posmodernidad con Warhol, ¿no? Creo que ha sido buena introducción para también meter a Warhol dentro de todo este enorme movimiento que fue la crítica institucional. Sí, sobre todo que la crítica en ese momento era más visible, era más institucional y que se definía vida o muerte, y que hoy para los artistas vida o muerte también tiene que ver con la crítica, pero no necesariamente institucional. No. sino que tiene que ver con la vida o muerte o sobrevivir a ciertas cuestiones que tienen que ver con una economía un mercado exactamente Yo creo que ahí está la diferencia que en ese momento no tenía que ver con el dinero de hecho Warhol no necesitaba dinero no no era, ese, no era el aspecto y otros que necesitaban dinero también claro no Porque, pero la crítica todavía tenía que ver con ciertos aspectos éticos morales no que, que iban transversalizando sobre los nuevos mercados, ¿no? Los nuevos mercados que se vehiculizaron con las galerías de arte. Bueno, ya lo seguimos viendo porque abrimos un temón, ¿no? Es un tema muy interesante, lo dejamos planteado y lo seguimos viendo mañana ya seguramente sí, a partir ya que de todavía Seguimos viendo más tarde o mañana el tema del artista a partir sí, de... me parece que sí, que estaría buenísimo. Me encanta, me gusta, porque pues, el, ya lo habíamos mencionado en el Meet anterior. Sí, pero vayamos ahí. por el artista que me parece que va a estar bueno, ahí ya también poder entrar en reflexión sobre estas, estas cuestiones, ¿no? Y en, en torno a otros asuntos, pero que todo ya se, como ven, creo, ¿no? Que estamos haciendo eh, visible la telaraña, ¿no? O sea que a veces son como puntos sueltos, pero después los vemos que todo está dentro del mismo sistema, ¿no? Warhol es un gran sistema, definitivamente el gran sistema representativo del arte de la posmodernidad por excelencia. ¿no? Así que bueno, seguimos hablando a partir de Warhol de muchas otras cosas. Bueno, estamos... Un abrazo, Fabio. Un placer como siempre, nos vemos dentro de un rato o mañana, cualquier cosa por supuesto les estamos avisando y bueno, mira, Charo ha sido así como chao, así como un chao no, no, Esta... estaba agarrando un hilito te amo Charo te amo tanto bueno, este, nos vemos, que tengan linda tarde gracias a todos por estar ahí y bueno, nos estamos viendo hermana querida dentro de un rato mañana abrazo Fabi chao, gracias a todos Ay, ahora cómo de...